Hola a todos y bienvenidos. Esta tarde tenemos directo, hoy toca directo porque os queremos contar eh, los nuevos talleres que, que tenemos en la escuela, que, que van a ser súper superpráctico, prácticos y queremos contaros un poquito de qué va. Vamos a, a invitar a Juan Carlos, que es eh, otro de los docentes de la escuela que, y es una de las personas responsables de, este, de estos talleres. Así que vamos a ver... Aquí le tenemos. Hola. Buenas tardes, Juan Juancar, bienvenido. Buenas, muy bien, muchas gracias. <ríe> bueno, pues aquí estamos. Les estaba diciendo a, a nuestros amigos de Instagram que la idea que tenemos hoy es contar un poco nuestro nuevo proyecto, el de los talleres de Coaching Express, que hemos decidido llamar después de mucho dudar cómo llamarles y, y bueno pues para que sepan un poco en qué consiste, cómo son, cuándo son y, y sobre todo para qué son no porque bueno esta es una idea que teníamos rondando en la cabeza desde hace tiempo Hola, ¿qué tal? Veo que se está viendo la gente, bienvenidos todos eh, que llevamos tiempo con ella en la cabeza y hasta que hemos dicho bueno ya no, vamos a, vamos a vamos hacerlo, a hacerlo. <ríe> Exactamente, el movimiento se demuestra andando, el coaching es acción y si no tomas acción al final que no consigues nada Así que, ¿por fin sí nos hemos decidido? Sí. <risa> sí, y además es que es un, bueno, para empezar y de manera muy resumida, eh, los talleres de Coaching Express van a ser talleres de coaching, de herramientas de coaching, mejor dicho, eh, muy prácticas para que la gente practique esa herramienta y se lo lleve puesto, eh, que van a durar dos horitas más o menos y los vamos uh -huh. a hacer los sábados por la mañana y vamos a abordar distintos, distintas temáticas a través de distintas herramientas, ¿no? Entonces, uh -huh. Es eso, un, un tallercito de coaching express de qué me puedo llevar puesto en estas dos horas. No es tanto de saber de qué va y de profundizar, sino para qué me puede servir esta herramienta. ¿No es pues así, Carlos Cuéntanos, ¿qué, sí, qué es sí, para sí. ti? Cuando, cuando nos planteamos el hacer eh, esto, esto que, que hemos hecho, que son estos talleres, ¿no? dijimos, ¿cómo podemos acercar el coaching a la gente? ¿no? Porque el coaching no es una cosa que se aprenda en un día, ni en dos, ni en una semana. Es toda una, una metodología larga que requiere práctica... Mucho estudio. Es profundo, la verdad. Y además, nosotros en Best no eh, nos gusta que, que el coaching se aprenda bien, con la profundidad que, que requiere. ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer unos talleres de coaching express? Y entonces sí. se nos ocurrió hacer eh, talleres, como se llaman las cosas cuando tienes que hacer cosas, ¿vale? Dedicados al coaching. Y en vez de hablar de coaching en general, de la metodología GROW y todas esas cosas, lo que decidimos es hacer talleres con herramientas que se utilizan en el coaching. De uh -huh. tal manera que a estos talleres pueden acceder pues, dos tipos de personas, básicamente, en el mundo. ¿no? Los que ya son coaches y ejercen, ¿vale? Uh -huh. y, y los que no. O sea, si, uh -huh. si los sumas te das cuenta que es el total de la humanidad. Porque va dedicado <risa> a gente que, que... Sí, es así. Por lo tanto, están abiertos a todo el mundo. La uh -huh. pregunta que me hace mucha gente, y por eso estamos haciendo este directo, es, ¿pero yo necesito saber algo de coaching? Pues no. La verdad es que claro. no, no necesitas saberlo. Pero si sabes coaching, pues genial porque igual mm. vas a aprender una herramienta que puedes utilizar en tus procesos de coaching con tus clientes que te puede mm. venir bien. Esa es un poco claro. la idea. Sí, ¿Eh? porque me la, parece... mi, mi... Sí. Dime, dime. No, no, perdona, que te he cortado. <risa> no, decir que me... El nivel que... <risa> ya sigo yo. <risa> <risa> que El nivel que hemos decidido poner a estos talleres es un nivel asequible a todo el mundo. Eso es súper importante. Porque mm -hmm. mucha gente me ha preguntado, ¿eh? cuando hemos puesto el anuncio de los talleres, de hecho, los dos primeros talleres que hemos puesto en la web ya, ya están llenos. Ya han volado. La, han volado, han volado. <risa> Eh, necesito saber coaching, ¿no? Porque mucha gente, bueno, pues eh, no se decide a, a aprender coaching oficialmente en una escuela oficial como la nuestra, ¿no? Eh, y, bueno, la respuesta clara para todos esos es no. Eh, con estos talleres lo que te vas a aprender, lo que vas a, a llevarte es una herramienta que puedes aplicarte a ti mismo, a tu vida y, uh -huh. bueno, pues además conocer cómo un coach trabaja con sus clientes. Esa es un poco la idea. Exactamente. A mí me parece súper interesante esta parte de, no sé lo que es el coaching, mira que se habla de esto y no sé de qué va, pero a mí me va a servir esto del coaching. Pues mira, te puedes apuntar a un taller y probarlo en ti mismo y ver si te sirve, si te funciona y qué es esto del coaching, para qué sirve, ¿no? cómo se aplica. Porque, como dices, eh, nosotros en nuestras formaciones, nuestros alumnos están un montón de meses aprendiendo no solo la parte teórica, sino cómo aplicarlo. Y es que el coaching sin aplicación no tiene sentido y... Y va muy unido. Hay veces que la gente se forma en el ámbito del coaching, pero luego no sabe llevarlo a la vida práctica, que es lo más importante. Entonces, por eso lo que explicabas tú, ¿no? esa, esa Esas dos vertientes que tiene. Para la gente que ha aprendido coaching y quizá le falta un poquito de práctica de, muy bien, yo todo este conocimiento teórico le tengo, pero ¿cómo le bajo a tierra? ¿Cómo, cómo se practica esto? Y la gente que no tiene ni idea de coaching y dice, bueno, pues mal que tal, pues he hecho un par de horitas vale, el sábado ya. y... Y a ver Eso qué pasa. <risa> Así lo, que vale. Lo que, lo que quería también resaltar, que lo has dicho tú antes, es que son talleres. Eso es fundamental. No es un sí. rollo teórico, porque si fuera un rollo teórico grabamos un vídeo, lo ponemos ahí y la gente que quiera que lo vea. ¿no? que bueno, En YouTube claro. anda que no hay. Hay canales de coaching muy sí. buenos, ¿no? de <risa> que uno pueda aprender cosas de coaching. Pero se trata de que tú practiques. Lo bueno que tienen estos talleres es que vamos a estar los formadores, los facilitadores, María mm. o yo, los dos o uno de los dos, ¿vale? Estaremos ahí. Y la idea es que te enseñemos cómo utilizar una herramienta. Entonces, tú en te tienes vida. que llevar... Aplicarla o sea, en, en tu aplicarla vida, en sí, tu vida sí. Sí. porque son grupos chiquititos, que eso es muy importante. Exactamente, grupos chiquititos y vamos a poder personalizar dentro de lo que nos permita la cantidad de gente a tu uh -huh. caso concreto, ¿no? Para mí esa es la clave. Hay que ir allí con y papel y preparado a trabajar. O sea, no es voy a escuchar a ver de qué va. No es una conferencia, claro. ¿vale? Son uh -huh. talleres. Eso es fundamental, muy claro. importante. Sí, sí, exactamente. La, la idea es que, que lo puedas aplicar en tu vida y cuando no sabes cómo aplicar una herramienta, hay veces que, mira, Alex, se parte de risa. Se quejará Alex de lo que ha aprendido, precisamente. Anda. Pues, pues eso, ¿no? El poder aplicarlo en tu vida. Hay veces que aprendes una herramienta y no sabes cómo llevarla a la práctica, redundando en la anterior, pero aquí al ser grupos como máximo de 12 personas vamos a poder hacer ese acompañamiento un poquito más personalizado. Va a ser un grupo en el que podáis preguntarnos, pues oye, es que aquí esto no sé cómo ser. ¿A qué te refieres con esta reflexión? ¿A qué se refiere esta pregunta? ¿Cómo hago esto? Pues ahí estamos los facilitadores para poder... Llevaros eh, claro. eh, de la manita, como quien dice, para que podáis sacar los mejores resultados posibles. Eso, eso, y eso, eso es muy eso. importante. Sí, sí, es muy importante porque eso sí te lo aseguramos. ¿Te puede gustar más o menos, adaptarse más o menos cada una de las, de las herramientas que, que explicamos ahí? Cada taller es una herramienta ¿eh? y son uh -huh. complementarias. A, a mi modo de ver, lo ideal es hacer los cuatro, claro, ¿qué voy a decir yo? Pero lo <risa> suyo es que hagáis las cuatro porque las cuatro se complementan, cada una en su uh -huh. estilo. Y una te sí. gustará, pues adaptará más o menos. Pero lo que uh -huh. te aseguramos es que con todas y cada una de ellas, idealmente con las cuatro que tenemos por el momento puestas, te uh -huh. llevarás algo. Es decir, no te vas a ir, coño, me he enterado de cómo va esto. No, no, no. Te vas a ir con algo que tú has podido aplicar y que puedes aplicar a partir de ahora eh, en tu uh -huh. vida. ¿no? Eso es lo que suele suceder. Cuando te explican una, una herramienta y la, y la aplicas y sales ya con ella aplicada y, y aprendiendo cómo aplicarla de aquí en adelante, la cosa cambia. Ya no te vas con, pues me he enterado, pues muy bien sino que ya te llevas algo que puedes, vas a aprender a manejar esta herramienta. Luego te quedará la práctica, ¿no? Pero aprender cómo funciona, sí, eso es lo que vamos a hacer. Exactamente. Mira, estaba comprobando ahora eh, los, los talleres que tenemos, que me ha saltado ya la ventana de que el del 13 de marzo ya está completo. Así que vale, nada, vale, estupendamente. Eh, te quería preguntar, ¿qué te parece si damos una pinceladita de los cuatro que ahora mismo tenemos eh, en marcha, que van, son los que van a estar eh, rotando estos próximos meses, en los meses de marzo, abril, mayo y junio? Vamos a tener estos cuatro talleres rotando para que si una fecha no te viene bien en un mes, pues lo puedas eh, realizar al mes siguiente o al siguiente, cuando mejor te venga. Y luego claro. la idea es ir eh, metiendo talleres nuevos que sigan en rotación para que bueno, haya la mayor disponibilidad posible. Entonces, es. yo te pregunto, Juancar, ¿de qué va este venga. taller de, de ¿Conecta a tu piloto automático? ¿Juegos psicológicos? Bueno, el nombre ya es molón, ya es lo primero, ¿no? Los juegos psicológicos son. son eh, es que tampoco quiero desvelar mucho lo que vamos a comprar en el taller. Pues Son eh, precisamente lo que nos hace ir por la vida con el piloto automático. Lo que nos uh -huh. hace comportarnos de una manera automatizada, sin pensar mucho cómo nos relacionamos con las personas. Cuando uh -huh. te enseñan qué hay detrás de un juego psicológico, te das cuenta de, anda, pues estoy jugando a esto. Y puedes Ajá. decidir, y aquí es donde viene el, el verdadero poder no que te da saberlo, puedes decidir seguir jugando o Ajá. no. ¿vale? Es como cuando aprendes a jugar un juego y decides respetar las reglas, reglas y jugar o no jugar. Te da muchísimo Ajá. poder los juegos psicológicos porque, porque los juegos psicológicos a veces, si no siempre, nos, nos hacen quedar con una sensación desagradable, una sensación no agradable, que no son muy efectivos. Ajá. Pero bueno, no cuento más, no cuento más. Eh, que luego Ajá. todo Ajá. se sabe. Eh, te, te enseñan, te enseñan a, a cuáles son las reglas del juego que las hay uh -huh. sociales en las relaciones entre personas, ¿vale? Y luego decidir tú qué quieres hacer con ellas. Vale. Vale, pues ese es el primero de los talleres. El segundo que tengo por aquí anotado, identifica tus obstáculos mentales y localiza tus propulsores, creencias y valores. Creencias y valores. <risas> pues todos vamos por la vía, fíjate. Una de las, jo, es que ya me estoy lanzando y, y, lanzando y lo quiero contar. Dejalo para el taller, ¿eh? Dejalo sí, sí, para el sí. taller. No, bueno, anda que no hay. Eh, nosotros tenemos, no lo parece, pero tenemos en nuestra estructura mental toda una, una especie de, de árbol, ¿no? Que tiene las raíces, el tronco, las ramas, las hojas, las flores, los frutos. Somos casi, eh, casi como un árbol, ¿no? Pues la, los valores, las creencias y valores son los fundamentos que nos guían en la vida. En función uh -huh. de los valores y creencias que tengas, tu árbol va a crecer un poco para allá o un poco para allá, o va a crecer uh -huh. para arriba o va a crecer menos ¿vale? o más robusto. Uh -huh. Es muy importante poder identificar cuáles son tus creencias y valores para poder decidir hacia dónde quieres crecer. Uh -huh. Mira, me estoy dando cuenta que una cosa que une estos cuatro talleres que, que tenemos ya disponibles en la web es que todos hablan de darte a ti el poder. Fíjate, claro, claro. Una, claro. Cosa, una cosa curiosa. Qué importante, porque estamos hablando mucho en estos talleres de esa parte que tenemos inconsciente, que no sabemos que está ahí y que nos hace comportarnos de, ma de determinadas maneras y hasta que no somos conscientes de ellos, no podemos cambiarlo. Cambiar lo que nos está dificultando avanzar y, y al revés, potenciar lo que sí, ¿no? Bueno, pues un poco esto, ¿no? Identificar obstáculos y identificar propulsores para, para poder es. ponerlo todo a nuestro servicio, a nuestro bien. ¿Qué te puede Genial? hacer crecer? ¿Qué te puede hacer crecer para arriba, hacia el sol? Esa es la idea. Uh -huh. Vale, otro de los talleres, ¿cómo mejorar mi comunicación en las relaciones sociales? Análisis transaccional. ¿Qué es eso bueno, del análisis transaccional? Eso mola todavía más, eso es súper molón. Eso es, <risa> eso es, es una, una forma de explicar, de explicar cómo se relacionan las personas entre sí y uh -huh. por qué, esto es muy importante, cuidado que tiene Junia, ¿vale? Porque lo que decimos no es muchas veces lo que queremos decir. Parece un trabalenguas, pero tiene su explicación. Cuando uh -huh. hay una comunicación sana, lo que dices es lo que quieres decir. Pero muchas veces lo que dices no es lo que quieres decir. Es como aquello de, mmm, yo juego mucho a esto, ¿no? decir, ¡ay, eres un payaso! O, ¡eres un payaso! <risa> Fíjate la sutil diferencia. Sí, no a es ver. lo mismo, no es lo mismo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en ese taller lo que explicamos son es eso, cómo funcionan esas reglas esas reglas psicológicas que se llaman así eh, para la sí. comunicación entre personas y cómo poderlas otra vez utilizar a nuestro favor, a nuestro favor ¿no? Favor. No para manipular a las personas, porque no es la idea, pero sí para saber cuándo tratan de manipularte o cuándo las relaciones, las comunicaciones entre personas no son lo suficientemente sanas. Por uh -huh. eso, el análisis transaccional se utiliza muy mucho para detectar relaciones tóxicas. Y, uh -huh. y se conociendo las reglas te permite, por lo menos, identificarlas, que no es poco... Sí. Y no está nada mal, porque ahora como que está muy de moda esto de las relaciones tóxicas, ojo que también tenemos que estudiar y analizar si nosotros estamos siendo tóxicos. También, claro, claro. Que parece que son los demás, los tóxicos. ¿no? Claro, ¿no? claro, siempre nosotros... son los otros. Son los otros eso. que me tratan muy mal. Eso, eso. Vale, y el último de los talleres. Ni sé dónde estoy. Uy, si no sé dónde estoy, no sé a dónde voy. Tela de araña. Bueno, también es que los nombres son molones, la verdad. Es que son... Está muy guay. Pues mira, es que me, me parece genial la frase esa si no sé dónde estoy ¿cómo voy a saber para dónde ir? porque si estoy mirando para allá, puedo avanzar para allá pero si estoy mirando para allá, tengo que darme la vuelta uh -huh. Entonces y además hay un filósofo muy famoso, vale, que se apellidaba Seneca, no nuestro Seneca famosísimo que decía, no hay un destino claro para un barco que no sabe dónde va, entonces uh -huh. necesitas tener dos cosas muy claras, dónde estoy y a dónde quiero ir, y a uh -huh. partir de ahí podrás diseñar tu ruta otro ah. taller que te, que te da el poder, que te da el poder y la responsabilidad para poder uh -huh. definir, es donde enseñamos en este taller se enseñan las, bueno, cuatro truquillos, la verdad es que bueno, son un poco más de cuatro, unas formas, una metodología para saber dónde estás ahora y uh -huh. dónde quieres ir y a partir uh -huh. de ahí definir tu ruta. Es, es muy interesante ese, ese también. Sí. Sí, sí, sí, porque de, entre otras cosas, algo que suelen comentarnos mucho con, este, con esta herramienta es que te da el espacio para reflexionar sobre tu vida, que generalmente no lo hacemos. Así que, bueno, pues está muy bien. Sí, sí. Valga, valga vale. la excusa, ¿no? Venir a los talleres sí. para que tú te replantees muchas cosas, pero sobre uh -huh. todo esa es la clave. Esos talleres te van a permitir aprender eh, unas herramientas en un corto espacio de tiempo para poder pues, empezar a tener tus cosas para dirigir tu vida, que no es poco, sí. ¿eh? No. Hombre, no, desde luego poco no es. Vale, genial, pues estos son los cuatro talleres que tenemos ahora mismo, eh, así, más cositas que se me ocurren, ¿dónde pueden ver esos cuatro talleres, eh, un poco de qué van, dónde se pueden apuntar? Pues en la página de la escuela, eh, www.escuelavescoaching.com, en el menú de campus verán que está el desplegable talleres online y ahí tienen toda la información, las distintas fechas que hay, cómo se pueden apuntar, por cierto talleres súper económicos para que cualquiera pueda acceder, 20 euros cada taller y además eh, hay un bono para ya como la repanocha, si realmente estás interesado en hacerlo, de cuatro talleres al precio de tres y lo puedes hacer cuando quieras, no tienen por qué ser seguidos, ni en un mes, ni en dos, cuando quieras, cuando te apetezca así que bueno, pues esa es la idea, ¿no? acercar de manera práctica el, el, el coaching a, a cualquiera que le apetezca enterarse un poquito y empezar a indagar en su vida, empezar en esto del crecimiento personal o seguir profundizando en la parte práctica para los que ya lo conocen un poco más. Eso, no sé eso. si me dejó algo, Juan Juancar. No, pero yo quiero volver a repetir lo del bono. Fijaros sí. lo que es el bono, ¿vale? Como ya os he dicho, los cuatro talleres estos que hemos hablado, los que hay ahora uh -huh. disponibles en la web, luego habrá más, pero los que hay ahora, están relacionados entre sí. De alguna manera se complementan, por lo cual lo ideal es cogerse los cuatro. Qué mejor uh -huh que la oferta de 3x4 o 4x3, que no sé cómo se dice... Más o sea, bien tú... 4x3. Eso. Coges cuatro talleres pagando solo tres Y Exacto. con esa ventaja y esa flexibilidad que antes comentabas, María, de que lo puedes coger en cualquier fecha. Porque uh -huh. igual tienes una boda, si nos deja el virus, o tienes cualquier cosa un sábado, porque son los sábados, recordamos, ¿eh? de 10 a uh -huh. 12 de la mañana, y puedes elegir la fecha que te venga bien. Y lo puedes hacer en cualquier momento, de aquí a junio. Con lo cual tienes un margen terrible. Puedes Aceder hacer, hacer uno al mes. Sí. Claro tranquilamente, a y tu incluso ritmo. Incluso puedes repetir. Cuidado. <risa> si te gusta mucho uno, puedes vas y dices, lo voy a hacer otra vez, hombre. A ver qué saco ahora. Bueno. Muy bien, pues nada, si tenéis cualquier duda sabéis que podéis contactarnos a través de Instagram a través del correo electrónico, como queráis ya sabéis que estamos encantados de escucharos y de poder responderos vuestras dudas siempre que sea posible sí. <ríe> y, y nada, pues yo creo que lo dejamos aquí, ¿no? Ya hemos ha sí. quedado más o menos claro en qué va a consistir esto de los talleres, que se animen a participar que van a ser muy amenos, van a ser muy prácticos muy entretenidos, divertidos porque además, bueno, pues no no somos precisamente un equipo especialmente serio <ríe> entonces bueno, pues la idea es eso pasar dos, ore, dos horitas amenas, divertidas y de, en las que podamos sacar jugo eh, para llevar a la práctica de nuestra vida ¿Te parece? nos, nos hemos esforzado muchísimo en hacer que esto sea práctico ¿vale? Sí. porque María y yo somos muy rolleras, contamos muchísima teoría en los cursos, ¿vale? pero estos son solo la parte práctica nos hemos esforzado mogollón, nos ha costado bueno, pero vamos, nos ha quedado chachi piruli, la verdad que son muy prácticos y, y divertidos, lo vamos a pasar muy bien, ya veréis lo que aprendéis, sí Uh -huh. impresionante, en dos horas, ya veréis ¿no? pues vale, esperamos. pues nada lo dejamos aquí, muchísimas gracias Juancar como siempre y a todos vosotros los que estéis interesados y los que no, aquí seguimos para vosotros, encantados eso de es. acompañaros exactamente, todos corriendo a la web a, sus, a inscribirse que, que se agota, que me lo quitan de las manos eso, eso venga, pues un saludo hasta luego